Hola, ¿qué tal amigos del blog del Código? Navegando en el internet me encontré un sitio web que permite cambiar o convertir el formato de nuestro video. En este caso yo tengo un video en la extensión WebM que he grabado por medio de una extensión de Google Chrome. Ese video quiero convertirlo en MP4 para poder editarlo y eh, subirlo a YouTube. En este caso me he encontrado este sitio web, dejaré el enlace en la descripción del video, en el cual me permite eh, convertir el video a diferentes formatos. Acá en la franja izquierda me permite o podemos ver los formatos a los cuales podemos convertir este video. Y en la parte derecha está eh, una precodificación en donde puedo convertir de qué formato a qué formato con una configuración ya establecida. En tal caso que no, lo que podemos hacer es seleccionar nuestro archivo. En esta, tenemos que esperar un momento a que termine de cargar el archivo del sitio web. Mientras eso carga, podemos ir modificando estas configuraciones de manera manual. Entonces, tenemos varias configuraciones, lo podemos hacer. en... En HD, en Full HD, en 4K y hasta en 8K. En este caso, pues como estoy grabando, o quiero convertir un video que tengo de eh, mi escritorio, mi pantalla, que es de 1920 por 1080 lo haré a 30 FPS. El resto lo podría modificar, pero pues bastará con irnos a la parte inferior y darle Iniciar Conversión. Si le damos en este momento, tendríamos que esperar a que el video termine de cargar y quedaría el proceso en cola. Entonces, o si esperamos a que el video cargue y le damos iniciar conversión, pues el proceso eh, iniciará automáticamente. Como este no es el caso, le voy a dar in, iniciar conversión. Esperamos unos momentos a que termine de subir el archivo y que inicie la conversión. Una vez finalice la subida del archivo, eh, nos aparecerá esta pantalla en donde inicia la conversión. En ese momento, como les decía anteriormente, el proceso en cola era mientras subía el archivo, ese proceso ya pasó, ahora está eh, convirtiendo el archivo. Lo que debemos hacer es esperar unos segundos más a que el video sea, se convierta se convierta el formato y podamos descargarlo a nuestra computadora también lo podríamos subir a eh, Google Drive pero pues en este caso yo necesito descargarlo a mi computadora lo puedo descargar de manera comprimida por un archivo RAR o lo puedo descargar directamente Aquí en este caso pues ya el video inicia su descarga y lo que podríamos hacer paso seguido es abrir nuestro archivo con el reproductor de Windows con, o con cualquier otro reproductor para que confirmemos de que no se haya perdido calidad, de que no se hayan perdido fotogramas ni que se haya perdido el audio. Esperamos unos segundos. Y en este caso, voy a abrirlo con el reproductor que viene por defecto de eh, Windows 10. Hola, amigos? Listo. Eh, eso es todo, eh, amigos. Nos veremos en un próximo video. Eh, si les ha gustado, eh, no duden en compartirlo en darle me gusta, en suscribirse y eh, hasta una próxima oportunidad.